La casita de la patata nos presenta las novedades de la feria 2019 en San Pedro Alcántara. Antonio, pero bueno, qué esplendoroso tú stand, que siempre nos ofrece los mejores patatas, pero yo creo que hay alguna novedad de este año que nos tienes que contar. Sí, claro que sí. Hola, buenas noches a la gente de San Pedro Alcántara, a la gente de Marbella. Un gusto de estar otro añito más. ...y disfrutar de la última feria de la temporada de 2019... ...y la verdad es que sí, pues mira las novedades que tenemos... ...tenemos la patata andaluza, ¿vale?... Oye, ...cuéntame, ah, ¿qué ...pues mira lleva un poquito de cebolla caramelizada... ...lleva pimientos fritos... ...y los secretos de la casa como toda la vida... Pablo, <risa> arte, a, que me, ...¿a que me voy a poner a el, comerlo?... ...sí, el gusto, el cariño y el amor que le ponemos nosotros al servicio... ...y luego aparte, pues sí, hemos, al final hemos... ...teníamos mucha cocina y mucho montado y tuvimos que quitar... ...porque no dábamos el servicio suficiente... ...bien en condiciones para la gente, para el tema de las patatas... ...porque se forman las colas mm, terribles... Y, eh, ...y hemos modificado y hemos conseguido al final... al cabo de, de, de dar un poquito de ampliar un poquito... Pues, por, ...por ejemplo ponemos hamburguesa de pollo... ...hamburguesa de pollo, de chicken pollo... ...pero hamburguesas muy buenas... ...la verdad es que son como... ...el café C, que tiene el pollo rebosado... ...y la verdad es que son, son cosas... Mmm, ...delicadeces ¿no?... ...delicadeces muy buenas, exclusivas que realmente... Que, que, ...que lo que interesa para que la gente... ...sigan disfrutando de la buena comida en la casita... ...de la patata y en las feria ...que haya algo realmente de calidad ¿no?... ...de comida de calidad" vamos a repasar las patatas tradicional cuáles son las más demandadas las que más consume el público eh, con qué se la come la patata oh, pues mira la verdad es que este este año están tirando muchísimo la gente para la papa la mexicana que ha sido novedosa llevamos dos años con ella eh, la papa mexicana la papa caramelo y la cesa. esas son tres patatas que la están exigiendo muchísimo la gente y la es picantita con salsa boloñesa eh, le, tenemos, le, le estamos dando mucha novedad a, la, a las patatas y ahora estamos y vamos a hacer unas pequeñas pruebas a lo mejor a lo largo de esta semana vamos a hacer unas pruebas para incorporar nuevas patatas el año que viene y, hacer, y una novedad, nuevas novedades no que haya un poquito más de variedad y cosas que diga la gente guau wow, y esto esto como eh, a la patata, que sea exclusivo. Siempre tenemos que. A, eh, siempre somos los.. intentamos ser los novedosos de la patata asada. No es no Mira sí. la patata, mira qué patata, a ver que mira, la enseñe, mira, que mira, la enseñe. Perdón. Espérate, enseñalo sí, la patata. Mira, mira qué patata. Esta que patata, ¿eh? ¡Oh, qué mira, patata más! Esta, esta de la, ¿La, casita, la casita, toda la casita. <ríe> de la casita. Pues nada, la patata. A coger forzado la feria. Madre mía, qué patata, y qué exclusita. Y la patata, la casita, la patata es la reina. Es la reina mezclada con la papa Chelo, que es eh, a nombre el nombre a nombre de mi madre. Es muy grande Chelo. Para sí, ti. Y bueno, pues nada, a pesar de todo el mundo pase una feria, ¿no? Hombre, por supuesto que pasen unas felices fiestas, gracias a Dios. Te, creo, creo que este año no tendremos vamos a tener una buena temperatura, hace un poquito de frío, o sea que creo que es la mejor feria terminando el 2019 para comerse una papa calentita y degustando los nuevos sabores que tenemos nosotros este año y sin que nos llueva, o sea que... vamos nos vamos por dentro este año, este sí, año nos, nos mojaremos nos por dentro... ...el de salsa de alioli riquísimo que lo hacemos nosotros caseros, que somos pioneros en esas cosas y en y mucha más variedad que tenemos nosotros aquí y, y sobre todo el arte que tienen nuestras niñas, que vaya por Dios el arte que tiene en ella. Ella. Sí. sí. sí. Chicas, saludáis. Chicas, saludáis. <ríe> Pues feliz feria y ahora nosotros vamos a degustar una de esas patatas. ¿Qué te parece? Hombre, por supuesto, ahora vamos a preparar una, una patata exclusiva, la andaluza, vamos a probar la andaluza, sí. Y nada, desear a toda la gente de San Pedro de Alcántara por una feliz feria que disfruten, que se vuelquen realmente de, de su feria, que es la última de, esta, de este año y, y feliz feria 2019 de San Pedro. Muchas gracias.